Estamos aquí, Sofía y yo, como padres de Víctor, Víctor Castro Santillán, estudiante de 22 años, excelencia académica por la UNAM. Yamaha era músico, concertista, guitarra clásica, y después desarrolló el bajo, la batería y el piano en los últimos casos. Y nos amanecimos una mañana donde había sido brutalmente asesinado. Visita con el gobernador, lo que espero es saber qué es lo que han hecho para el plan, Y mucho me temo de nada, como fue hace 30 días. Ojalá me equivoque. Bueno, yo me llamo Maximiliano Hernández, vengo de aquí del municipio de Santa Catarina, y estoy buscando a mi hijo José Eduardo. Desapareció el de, 2 de, de mayo de 2007 y estoy aquí porque no ha investigado nada. De, dos, detenir, dos militares detenidos de la zona militar de Morelos de estar involucrados en el asesinato de Yetro Ramsés. Muchas gracias por estar acá, llevamos 18 años de camino y nunca habíamos logrado lo que la caravana logró, que es sentar el procurador y que vendiera justicia. Muchas, muchas. ahorita estamos trabajando con el equipo de Kadak revisando las informaciones que dio la procuraduría. Ya ellos hicieron un trabajo, adelantaron un trabajo con el equipo de acá, con algunos abogados que de manera voluntaria se incorporaron. Vamos a procesar, tenemos que procesar en tres niveles. Uno es lo que el expediente tiene, dos lo que las víctimas han aportado y tres lo que vamos a pedir mañana. Entonces vamos a estar ahorita trabajando con, con el equipo. La idea es que nos veamos mañana a las 9 de la mañana. no eh, Acá. Él estudió, desde los 8 años empezó a estudiar en, la, en, en Yamaha, en guitarra. Y ya se fue perfeccionando, terminó la formación en, en Yamaha, estuvo to, haciendo varias giras, entre ellas una con Armando Manzanero. Que él se sienta orgulloso y que esté contento, que diga, no se han olvidado de mí. Yo sigo viviendo en su corazón de ellos, de, de mi familia, y andan luchando. que van a luchar hasta por los que han, Nadie ha hecho nada. Creo que es el momento de la, de la unidad, es el momento de que emergieron la reserva moral que tenía este país. Y que si la perdemos, vamos a perder al país. ¿no? Entonces ya se levantó la reserva moral, hay que unificarla y hay que hacerla un instrumento de transformación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos el futuro de América Latina? ¿Por ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos el futuro de América Latina? Y es hora de que la sociedad civil, que no tenemos víctimas todavía con nuestros nombres y apellidos, nos sumemos a esta lucha. No tenemos que esperar hasta que sea uno de nuestros hijos. Estamos aquí para que, para que a través de todo esto que, la, que nos ayuden a esclarecer la muerte de mis seres humanos. En cuanto al compromiso que se hizo y la fecha marcada que, que se llevó y que van a aumentar también el número de casos que le vienen a también. Sí, y particulares de funcionarios del primer nivel de este gobierno de Nuevo León que está dando sí, vuelta bueno, he en hecho. el interior ya hacia las oficinas principales del procurador y Hernández Gómez, mi papá Andrés González Ramírez y mi hermano David González Juárez, que él dejó un bebé de 10 meses, apenas tenía dos años de haberse casado y dejó la paranda a un pequeño, ¿verdad?, que ni siquiera alcanzó a ver a su hijo crecer y entonces es un dolor muy grande en nuestras vidas porque hacía apenas cinco meses que habíamos perdido a mi mamá, que había fallecido mi mamá y, y vuelve a pasar eso Sugerencias y, y, y puntos que, que, que, que nos hicieron ver eh, las mismas víctimas y, y la parte jurídica de cada, así como otras sugerencias o, o, o asuntos que, que se fueron surgiendo durante la reunión, eh, y en el tema de, de, de procedimientos también vamos a, a desarrollar eh, eh, al, eh, situaciones que nos permitan perdón, situaciones que nos permitan integrar mejor las, las averiguaciones previas, independientemente de los acuerdos a los que ya llegamos y que te, te, tenemos que estar desahogando en un mes eh, de las eh, eh, situaciones o eh, eh, indicios que se pueden todavía explotar en las averiguaciones. Señor, ¿Señor? ¿qué le deja esta pareciera, reunión? Si pareciera que los casos son investigados por las organizaciones no gubernamentales, en este caso pues por Tadac, más que por los policías, ¿qué pasa con esto? Pues ¿Qué te puedo decir? Mira, creo que una, hay buena voluntad por parte del procurador, de la vez pasada que vinimos y nos recibió, y este mes que habíamos quedado junto con él y él quedó delante de la, de la ciudadanía de recibirnos para ver los avances. De ese lado, pues hay cosas buenas, habla, habla bien del procurador, habla bien de la apertura. Pero por otro lado, pues, con lo que deja ver la radiografía de lo poco que se ha avanzado en los casos, pues habla de esto que hemos dicho y hemos insistido constantemente, que las instituciones están muy podridas que hay que reformarlas absolutamente y que es un trabajo que tienen que hacer los gobiernos, los partidos, los legisladores, todos, todos. porque verdaderamente las, las pruebas que llevaban las víctimas de son investigación son superiores a las, y bueno nos cuestan demasiado dinero para eso, para que además la ciudadanía agraviada y las víctimas tengan que aportar pruebas, aportar líneas de investigación que deberían de, de, de hacer. Y el problema es que tampoco hacen seguimiento de eso que llevan las víctimas. Entonces el asunto es muy grave. Y bueno, creo que el, el procurador quedó muy claro de esto y creo que traba, va a trabajar, espero, muy fuertemente para ir reformando eso. Pero que este ejemplo sirva como ejemplo para todos porque así han de estar todas las procuradurías y no podemos seguir sosteniendo eso porque, porque es indigno de un país y es indigno de la vida de los ciudadanos de un país.